muy buenas tardes bienvenidos a otro video más uh, el día de hoy quiero mostrar cómo es que hago yo para encargar medidas en línea cuando las casas están muy paradas o están muy, um, muy cortadas ya a veces es mejor pedir las medidas no te sale caro y aparte uh, te vienen más exactas entonces uh, vamos a meternos aquí a lo que es la aplicación de Eagle View uh, Permíteme, te voy a mostrar cómo se mira la aplicación Mira, aquí está, mira La aplicación Eagle view es esta Es esta Verde, Eagle view Entonces vamos a apachurrarle aquí Entonces aquí nos da la opción de, de Ingresar Y vamos a poner aquí nuestra información Para ingresar Ok Eagle view Login Done y login ok entonces te vas a meter y aquí ya uh, tengo a uh, unos que ya he hecho unos unos uh, medidas que ya he ordenado aquí están todas como puedes ver la mayoría son casas cortadas es lo que hago en las casas que están muy cortadas uh, o que ya están muy paradas um, pierdo menos menos tiempo y ya y así me sale me sale mejor okay? entonces um, Aquí lo que vamos a hacer es uh, presionar aquí en Order Report, ordenar reporte. Y ya aquí pones la, la, la dirección. Entonces, en este caso aquí la voy a meter. Mira, en lo que pongo la dirección, pues aquí arriba es la calle. Pues, quiero aprovechar para mandarles un saludo a todos los, uh, a todos los eh, escuchantes. Uh, gracias por, por, por apoyarnos y... Y nosotros es un placer ayudarles porque, o no ayudarles, pero uh, uh, compartir nuestra nuestra información que, que nos ha ayudado. Y, y yo sé que, que les, les puede ayudar, a con una persona que le ayude, pues ya uno se siente bendecido. Uh, muchas gracias, uh, que Dios los bendiga a todos. Quiero mandar un saludo a, a mi gente de México y en especial a, a la gente de San Luis Potosí, de allá es donde yo soy. Y uh, en este momento estamos radicando en Arkansas, Estados Unidos. Y um, vamos a hacer algo en los comentarios. Déjenme ustedes uh, de dónde, de dónde no, nos, nos escuchan para que se haga esto divertido, ¿verdad? Para saber dónde estamos todos. Entonces uh, uh, por ahí nos vemos en los comentarios. Ok, entonces ya puse la dirección, la ciudad, uh, el estado y el código postal. Ok, entonces vamos a Next. Y aquí es donde vamos a vamos a confirmar si es la calle o la casa. Mira, nos aseguramos que es la casa. No vamos a ordenar una que no es. Ok, entonces aquí está la casa que quiero. Aquí eh, checo otra vez la dirección. Siempre me aseguro de que sea la casa. Porque eh, pues no quiere uno medir otra que no es. Confirmar. Ah, ah, bueno, ah, me me, me me acabo de acordar una vez que yo trabajaba con alguien más que rofiamos una casa que no era y, y estaba chistoso. Entonces, bueno, en el momento no estaba chistoso, pero si tú tienes historias así que han rofiado una casa equivocada o que alguien, alguien ha rofiado las casas a ustedes, pues ponlo en los comentarios para, para, para pues hacer esto, esto divertido. Ok, entonces aquí están las tres opciones. <coughs> Una es residencial, que pues son las casas de una familia. Comercial, ya son las tiendas y las buildings más grandes. Multifamily, pues apartamentos o complexes grandes. Ok, entonces vamos a, vamos a, a poner la primera, residencial. Vamos a Next. Y aquí te da dos opciones. Ah, mira, está la Premium que te da todas las medidas exactas. Esta Premium de aquí arriba... Te da todas las medidas de, de, que, que tú um, necesitas, que son como los valleys, el drip edge, uh, cuánto ridge, cuánta, cuánto material se va a llevar, cuántas shingles. Pero aparte, eh, también te saca las medidas de la, de la, del basurero, de lo que salga de basura. Okay? Pero eh, esta cuesta entre $30 y $75. Una casa de unas 40 cuadras te va a salir como en $50. Y, uh, y una casa de 60 cuadras 10 o 12 ya te sale como en 75 a mí me ha pasado uh, tal vez uh, sea diferente para otras personas pero yo es lo que he notado que más o menos en esos precios anda entonces aquí está el quick squares mira el quick squares um, lo que pasa que tienes que uh, en este nomás te da la me medida de superficie tú tienes que sacar cuánto gasto de basura se va a llevar um, cuánto drip edge, cuánto hip and ridge, pero ya no, no lo único que no tienes que hacer ya es, pues lo que te ayudan aquí sería medir los pedazos grandes. Ya lo chiquito tú te encargas. Entonces, usualmente yo agarro el de 18, y si es que el cliente, si es una casa grande que el cliente dice, no, pues queremos que tú la hagas, entonces puedo ir para atrás y uh, hacerle un upgrade uh, para, el, para el que te da todas las medidas, y estos 18 dólares, te los toman en cuenta ya no más pagas la diferencia entonces um, vamos a ir a next aquí le vamos a, a escoger el quick squares porque es el que sale más barato en las casas chiquitas yo le saco yo mismo le saco la el waste ok vamos a next uh, aquí vamos a la primary structure no tiene garaje la casa y aquí vamos a ponerles instrucciones especiales. Yo normalmente nunca le he puesto. Pero hay veces que le pongo como. Ahorita le voy a poner que es. a Una casa de, de dos pisos. Con un techo. 8 en 12. 8, 8 12 pitch Ok. Entonces vamos a, a, a presionar aquí en, en. En done. Y luego aquí. A, le presionamos. En Next, ok. Aquí te da la opción de subir fotografías. Si tú tomaste foto, uh, el claim cuando estás haciendo el trabajo de la seguridad, aquí lo pones a uh, emails para mandárselo a más personas. Uh, si tienes más uh, compañeros de trabajo, se los mandas. Entonces, yo, yo normalmente no, no hago nada de esto, nunca he tenido problema. Me han salido bien mis, mis medidas. Entonces, vamos a Next. Y aquí está, aquí está el resumen de lo que te van a mandar, lo que te van a cobrar. Y aquí está el Quick Squares 18 dólares, Quick Delivery. Eso te, a veces se tarda 30 minutos, a veces se tarda 2 uh, horas o hasta el otro día hay veces. Pero es muy raro cuando se tarda un día. Entonces uh, aquí vamos a presionar en ordenar reporte. Ya checamos que todo está bien. Lo ordenamos y mira ahí está ordenado ahorita me van a mandar un email con la confirmación ahí lo miras ahí está con la confirmación del, de las medidas entonces uh, es bien sencillo ahorita vamos a esperar las medidas y ya luego vamos a, a, a, a, a, a, a, a te voy a mostrar cómo es que lo mandan ok entonces uh, vamos a uh, te voy a enseñar algo en lo que esperamos por las medidas te voy a enseñar algo que hemos estado trabajando. Mira. Uh, estamos trabajando en nuestra tienda. Uh, es huerostienda.com Apenas estamos metiendo más productos. Pero como puedes ver. Mira aquí está una de, de un rofero. Ahí tú lo puedes leer. Y uh, también tenemos más. Uh, vamos para atrás. Aquí están unas de Dragon Ball Z. Bueno. Pues eso fue un pequeño comercial. Recuerda es huerostienda.com Aquí abajo dejo el... El comentario, en el primer comentario Dejo el link para que lo cheques Y pues que, que te guste mucho Y que compres mucho Aquí okay. está en mi email Aquí ya Egoview me mandó las medidas Entonces Así es lo que te mandan, mira cuando es Quick Squares Es bien sencillo Simplemente te mandan el perímetro Todo, no el perímetro Pero todo el área, lo que cubre el área Sin el sin, sin waste, como te dije sin, sin la basura que va a salir Entonces Entonces son 23 escuadras. Nosotros tenemos que sacar, la, sacar la, la, la diferencia en el en cuanto se va a ir en, en la pedacera. Entonces, uh, ya mostré en un video. Uh, busca mi video de cómo medir un techo. Pero como quiera, aquí le voy a hacer: mira, voy a ir a las notas para ponerle: mira, 23 escuadras más, más 10%. Viene siendo 25 escuadras punto 33 uh, decía punto 30 pero punto 33 porque porque eh, un bando trae eso entonces uh, est esto viene siendo las squares completas ok entonces lo siguiente que quiero mostrarte es cómo sacamos la medida del ridge y el perímetro del drip edge y los valleys por ejemplo entonces vamos a para esto vamos a ir a google maps te voy a enseñar en google maps cómo se le hace ok miren google maps ya puse la dirección ahí está la casa entonces lo que quiero hacer ahora es, um, es medir la distancia si miras acá en tu mano izquierda en la parte de en medio dice measure distance mira le voy a cliquear entonces aquí me sale el circulito de donde la quiero medir le voy a dar acá atrás si miras en la parte de arriba en la parte derecho Uh, le voy a poner la flechita de borrarlo y aquí en la casa, en el techo, está el puntito negro, mira. Del puntito negro voy a medirle para cada lado a ver cuánto tenemos. Mira, ahí lo pongo. Cuando quieras poner el puntito, le pones aquí en, en el, abajo, en la parte derecha, uh, add point ahí se va a poner, entonces mueves y le das para acá, mira, para donde quieras que vaya entonces ahí tiene 29 tiene 30 pies cada lado, entonces es sencillo, son 3, 4 lados iguales por 30 son 120, y aquí tenemos uno aquí tenemos este chiquito, mira, vamos a medir este vamos a poner el punto aquí y vamos a medir cuánto es para acá cuánto range se va a llevar, entonces ahí se va a llevar 13 pies, entonces ahí serían a 120 más, más 13 pies serían 135, 140 le puedes poner o 150 para que no te quede corto, es mejor que te sobre porque si andas a, a una hora o a 30 minutos de la tienda pues ya ahí te tardaste dos horas porque en ir y venir y agarrar el material y todo y luego si pasas a la tienda a comprarte el, el, el 12 pues todavía. <ríe> Ok, ok amigos, espero estén disfrutando miren. Ok, entonces um, Voy a ir para atrás, acá arriba otra vez Voy a poner el puntito, mira, vamos a medir el Drip Edge, el que es la lámina de la orilla Le ponemos el punto aquí Nos vamos para esta esquina Y le ponemos aquí Y tal vez muchos De ustedes están pensando que, que cómo va a quedar esto Exactito, pues no quiere que No tiene que quedar exacto porque es el Drip Edge Y el Drip Edge tiene 10 pies tiene 10, pies de, uh, tiene 10 pies de largo, así que le vamos a añadir unos dos. Mira, aquí el total vienen siendo 160 pies, que eso viene siendo de tripege, entonces vienen siendo uh, uh, 160 pies uh, um, a 10 pies cada uno, son 16 pedazos, pero vamos a ponerle unos dos para el, para el waist, para, el, para los cortes y todo eso. Ok, entonces le doy para atrás. Vamos a. Um, ahora vamos a medir el valley. Aquí está un valley. At point. Este valley tiene. 16 pies. Y le damos para acá este valley. Que tiene 26 pies. En total son 26 pies. Entonces viene siendo un ice and water. O si le pones metal valleys. Pues ahí ya tienes. Tienes que comprar tres pedazos. Ok. Um, amigos, uh, creo que esto es todo. Uh, no creo que me haya faltado nada, cualquier cosa, comentarios déjenmelos aquí abajo, sean buenos o malos todos son recibidos ah, y espero les haya ayudado a muchos y que se les duplique y recuerden ah, que hay que compartir información, si ustedes aprenden pues enséñenlos a más personas y así, cuando tú ayudas a personas, Dios te va a ayudar a ti ah, yo tengo mucha fe en Dios y espero que Dios a todos los bendiga, al que mire, a todo el que mire este video que que lo bendiga para, para un bien, ¿verdad? Para que vivan bien con su familia, amigos. Y pues, nos vemos. Recuerden que hay que, hay que hacer el bien sin mirar a quién Nos vemos. Ánimo, amigos.